Buenos días hermanos Manmin, soy la hermana Vanessa de la célula Manmin Valencia en Venezuela. Vengo a contarles mi testimonio brevemente. El día de ayer sábado me sentía mal, tenía alergia, tenía gripe, me dolía la garganta, pero yo estaba trabajando, todo el día trabajamos. En la tarde... Después de que terminamos de trabajar, yo me acosté y me quedé dormida. Como a las nueve de la noche me levanté con muchas náuseas y muchas ganas de vomitar. Vomité y vomité y vomité. Y me sentía muy mal, muy, muy. Vomité mucho. Entonces le, escribe, le escribí un mensaje al pastor Ramón Acevedo, que es mi líder aquí en Valencia, y a mi pastor David. Mi pastor David me, me envió un mensaje que por favor lo llamara. Pero en ese momento me fui al baño otra vez. Cuando terminé de vomitar, regresé y lo llamé, pero de verdad que mi voz, yo me sentía tan mal que no podía ni orar. El pastor me dice, el pastor David me dice, coloque su mano en la cabeza. Y bueno, yo me coloco la mano en la cabeza y él empezó a orar con el pañuelo. Y después de que él terminó de orar, yo amén, y él me dice examínese. yo le digo, bueno pastor, un poco mejor, porque en ese momento no tenía ganas de seguir, salir corriendo otra vez al baño, y él me dice, bueno, si necesita la oración en media hora, me vuelve a llamar, amén, le dije, me voy al cuarto, me acuesto en la cama, y me quedé profundamente dormida hermanos, pero fue un sueño reparador, fue un sueño restaurador, o sea, yo me quedé profundamente dormida y me levanté esta mañana y me voy a la cocina y comí muchísimo, con mucha hambre, con muchas ganas de comer, comí, comí y me vine para acá, para la para el cuarto otra vez y dije, no voy a, a dar mi testimonio ...para la gloria de Dios... ...me siento muy bien... ...gracias al Pastor David... ...que oró por mí... ...al Pañuelo que el Reverendo... Jerolí ha orado por nosotros... ...bajo la cobertura espiritual... ...en el espacio nuestro amado Pastor Principal... ...al Pastor da, eh, al Pastor Ramón Acevedo... ...que es nuestro líder aquí en Valencia... ...gracias hermanos... ...por escuchar mi testimonio... ...espero que les sirva este en la fe y es eso fue mi mi testimonio bendiciones